Esto pasa mucho, este intento mío desesperado por llegar a enero este, con un físico privilegiado, cosa que ya no va a pasar. ¿Pasa sí, mucho sí. o no pasa? Sí, sí, sí, sí, pasa, pasa todo el tiempo, pasa todo el tiempo. La gente no tiene esa constancia. Hay gente que sí, hay gente que no. Eh, esa constancia de, de mantener su físico durante todo el año o eh, su, su actitud física, me claro. diciendo, Porque no, es como que, bueno, llega el invierno, comemos... Eh, Sí. Como que nos relajamos. Y cuando empieza a hacer calorcito, queremos... Activar. Activar, pero activamos eh, como de, de golpe. Y está mal eso, Y ¿no? no está bueno, sí, no, no, no está Digo, bueno. Tiene riesgo para la salud, pero aparte lo más probable es que abandones, porque, viste, le metes mucho y después te duele hasta el... Sí, sí, sobre todo, también depende el, el ritmo que le, que le pongas, los días que le pongas, eh, que, que entrenes... Eh, todo tiene que ser progresivo. Uh -huh. Es como el como el que quiere adelgazar y quiere adelgazar 8 kilos en 3 meses. Eh, esto es lo mismo. Eh, hay que eh, ir paulatinamente. Los podés adelgazar, pero tienen sus riesgos también. Dietas medias locas. Sí, sí, sí, sí. No, no, estoy hablando de lo extremo, ¿no? Claro. Eh, lo bueno es lo paulatino lo, lo, lo planificado, lo lógico Lo que se sostiene en el tiempo Lo que se sostiene en el tiempo No solo desde el punto de vista De quiero adelgazar para tener Un cuerpo fantástico en el verano Sino quiero adelgazar para tener una calidad de vida eh, eh, Buena Para tener un físico sano eh, Esa parte es fundamental, es, eso, eso, es es fundamental. Es lo, eso es lo fundamental O sea, yo puedo tener un físico fantástico Pero no comer Y eso no está bueno claro. Pero también esas hacer... son las nuevas tendencias no Digo, ya las la, cuando vas a una nutricionista Te dice no te voy a dar una dieta claro, Te voy a dar una alimentación es, Distinta, saludable Digo, y los no te, caminos han cambiado. Claro, y no te voy a meter a un gimnasio uh -huh. a hacer, a levantar 200 kilos. Vamos a empezar paulatinamente. Incluso no, si hay gente con físicos privilegiados que cuando hacen estudios, a lo mejor hay, hay algunos valores que no están del todo bien. Y eso a lo mejor Esa, tiene que ver también con la alimentación. con la alimentación y en estos momentos, y después de, de, de, de del COVID, yo, yo le echo bastante culpa al COVID y a las vacunas y a todo eso en cuanto a a que la gente no se ha hecho testeos est esteos después de haber tenido COVID. Entonces, están apareciendo cosas que, que, que por ahí no, no las tenemos en cuenta. Uh -huh. O sea, hay que ser muy cauteloso eh, en el en, en la actividad física. Eh, me parece gente que... Gente que se agita mucho, que tiene como episodios así como que... Exactamente, sí, sí, sí, o, o eso, de, de querer en, en dos meses... Tratar de, claro. de mejorar su físico de una manera eh, abrupta. Y eso no existe, no existe... O sea, sí existe, lo vas a hacer, pero no te va a servir. No te va a servir, además. No, no te va no a servir. Y eso. aparte, lo, el otro tema que tenemos eh, relacionado a eso que decía, es el, el estrés. Mm. Es nuestra cabeza. Entonces también es fundamental para la actividad física. Eh, primero para... Primero porque la cabeza influye mucho en nuestro físico, en, en, en, en nuestra ansiedad, en, en, nuestra, eh, sí. en nuestra forma de, de llevar la vida. Eh, y después eh, también eh, influye la cabeza en tratar de, de, de salir eh, de situaciones uh -huh. y de afrontar situaciones. Entonces... Me parece que la, la actividad física ayuda a esto. Claro. Ayuda al despeje, ayuda claro. al, al bueno, a para liberarse. La ansiedad, lo que marca mucho es que la actividad física es fundamental para aquellos que tenemos ansiedad. Porque por un momento te saca, que tenemos ansiedad, que hacemos? Vivimos pensando en... La en el futuro. Claro. Pero eso, la, la, cuando haces actividad física, estás obligado es que a no estar te... ahí. Porque vos tenés que hacer 30 abdominales, estás contando las abdominales. O sea, te, te saca sí, un poco sí, de sí, esa... Te sí, aquí te lleva te, te saca... Te saca de tu rutina, te saca de, de, de, tu, de tu obsesión, de tu ansiedad. Eh, también el caminar te saca, así camines, yo, yo, yo soy fan del caminar. Uh -huh. eh, del caminar a buen ritmo me parece que es el mejor ejercicio, más allá de los gimnasios, de todo, me parece que es el mejor ejercicio complementario para, para despejarse, para, para hacer actividad física eh, y que se puede hacer a toda edad. Y también, que se ¿no? puede hacer a toda edad y en, y en todo momento. ¿Cuánto el... tiempo? Entonces, Perdón, Rafael. No, radito. pensaba que es distinto el ritmo, a los 20 claro. que a los Seguro. 70, Seguro. digo, pero. Y lo yo podés trabajo, hacer. yo por ejemplo, trabajo con, con adultos mayores y, y sí, en una hora caminas muy poco. Pero también eh, notas que su actitud cambia. Uh -huh. Más que su físico, porque su, su físico. Eh, Va a mejorar, porque mejora, lo, lo he notado, mes a mes que mejora, que a lo mejor eh, camina cierto tiempo, caminaba cierto tiempo y ahora camina eh, un poco más. Pero ya el hecho de, de estar caminando por un parque o por un lugar donde el, el adulto eh, tiene una mirada distinta a la que tenemos nosotros, que es mirar el ambiente. Nosotros vamos caminando y vamos pensando en el problema que tenemos. El adulto no, el adulto ve el pajarito, escucha al pajarito, mira qué linda, uh -huh. qué lindo ese árbol, mira cuántas flores. Bueno, sí, ahí sí se despeja más todavía. Un ¿no? poco, eso es lo que hay que lograr al caminar, claro el conectarse con el entorno, dejar de eh, estar introspectivo uh -huh. y seguir es con difícil, esa ansiedad. Es eh, difícil por la mente, es terrible cómo te juega. No, no, no, no para a veces. Eh, con respecto al caminar está buenísimo, pero que nos digas cuánto tiempo. O en realidad hay algunas aplicaciones que, que van acorde, por ejemplo, a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, en función de la cantidad de pasos que deberías dar por día, que en algunos claro. casos creo que son 6.000 los deseables, a ¿no? Aproximadamente, sí. La idea es caminar más de 30 minutos, 30, 40 minutos como mínimo, eh, a un ritmo, bueno, cada uno va a mantener claro. su ritmo y, y según la edad también vas a, ten, a mantener un ritmo. Yo soy más del, del caminar antes que el correr eh, por el impacto que tiene claro. el correr en, en, en, el, ¿En el cuerpo, en el cuerpo sobre rodillas, todo en las rodillas. Claro. Y eh, aparte depende también en el, en, el, en el lugar donde lo hagas. Claro. Generalmente si corres en el parque vas a correr en cemento. Uh -huh. eh, hay es gente mucho más duro. Es mucho más duro. Hay gente que le, que le encanta correr y, y su distracción es, es correr y está, está fantástico. Yo soy más fan del caminar, porque me parece claro. que caminar a un buen ritmo, eh, si vas a salir a correr con un ritmo que a lo mejor, si lo caminas, caminas más rápido. Claro. Sí, y sí. no estás impactando en las rodillas. Entonces, por ahí, el caminar a un buen ritmo sí. eh, está bueno. Yo, Yo soy creo más que es los... tres sí. veces por semana, por lo menos 40 minutos mínimo. Eh, está bueno y que eh, yo soy más de los lomos los viernes en la noche claro. este, fíjate vos cómo son las cosas pero, bueno, sin, ahí, culpa, pero or, sin culpa ahí camina hora y media eso y después sigue. te coge yo por ahí hago actividad física y digo te voy a hacer eso Total, <risa> ¿No, ahí hice actividad física ¿está mal? sí, está mal <risa> ¿por qué está mal? porque sí porque Tienes tenés que, que hacer... un lomo me lo merezco, no, no, sí, te lo mereces pero tenés que ponerle un poco de empeño a la actividad física pero hago actividad física y como sin culpa Ah, bueno. Me pero, pasa eso, no pero, sé si está bien, pero me pasa eso. A lo mejor no tengas el resultado que vos estás buscando. Es posible. Claro. Pero soy feliz. Sí, está bien, no, coincido, claro. coincido. Me parece no, que está sí buenísimo. No, pero sí es que es el mejor resultado. Si vos querés adelgazar, el, una nutricionista te puede decir que, de, de hecho creo que a todos nos lo han dicho, el cuerpo no, no distingue entre fin de semana y semana. Sí, o sea, claro. Es verdad. Pero Es, es lo que... mismo que te lo comas el sábado, si te lo comes el lunes... <risa> Pero es el lomo de los viernes, es pero loco es loco. el lomo de los viernes. Es muy loco lo que sucede con la actividad física, y a, a mí en lo particular me sucede que claramente no está en mi ADN. En mi ADN. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y, y sobre eso he tenido un hermano y una hermana muy deportistas, tremendamente deportistas, y eso me ha llevado a exigirme algo que no me gusta, y no me gusta lo más lindo que he encontrado en la caminata, pero así todo la, lo padezco, hay días que lo padezco. Pero, ¿pero viste que uno pasa dice... Pasa eso de sí que hay personas... Sí, así, y ¿y en hagamos, el mar, hagámoslo. Genéticamente Pero, ponele más. Totalmente, totalmente. En los deportes, bueno, yo dando softball, por ejemplo, en, yo doy di, muchos años softball en la universidad, en los infantiles, y, y, y permanentemente me venían chicos que la madre me decía, hizo fútbol, hizo básquet, hizo vole, hizo... Y, eh, y, no, y no, le gusta. no le gusta. Y nada. en realidad al chico no le gusta la actividad física. Y eso pasa. O no encuentra el deporte. Y no encuentra el deporte. En el softball se quedan porque, porque se quedan, porque es un deporte eh, que es individual y, y colectivo a la vez. Entonces es como que, bueno, es como... Eh, más integrador, uh -huh. pero no le gusta, pero el deporte. no le gusta el deporte y te cuesta un montón que a ese chico le guste el deporte. Tal vez después termina entrando por lo social, uh -huh. por, claro. por, por el, por el, por el, por grupo, el quedarse, por, por el, el claro. grupo, por la contención, porque, porque ¿qué sé yo, Porque te juntas con los chicos a, a, a comer o con los padres haces actividades. Entonces el chico se va enganchando, pero se va enganchando por lo social. El chico que no le gusta el deporte no le gusta el deporte. Es, es así, y tenés toda la razón del mundo eh, pero viste pero que no, el entorno tú, a mí tampoco me gusta As... la matemática y tuve que aprobar matemática exactamente, entiendo exactamente. que no te guste pero tienen que entender que es por una cuestión de salud ¿no? exactamente, no, ya siquiera... yo creo que, que por eso te digo que para mí la caminata es, es lo mejor para el ser humano uh -huh. o sea, es, es, lo, es lo que lo que te... Lleva ¿Qué? a la actividad y, y, física. Y, perdóname, de una manera quizás pensarlo amena. también en esto de uno lo piensa en ponerse el pantalón corto, las zapatillas, todo, pero quizás lo puede hacer para ir a laburar, para Totalmente. Y, sí, y, lo no va a complementar. Bueno, ahora incluso creo que, no sé si en, en la municipalidad de la capital podés ir en bicicleta, Volcruz, y, creo que te dan un incentivo. Y te dan, un, te dan un incentivo económico o cruz que te incluso, que si incluso también bicicleta. Est Esto otro que es fundamental para incentivar esas cosas, que es que vos puedas llegar y tener un lugar donde asearte y, y disponerte a trabajar. Totalmente. No voy a hacer una bicicleta, o una, un, un recorrido, no sé, de 5 kilómetros o 7 o lo que sea, si después me siento incómodo trabajando. Claro, claro, Esas sí, cosas los lugares tienen que encontrar la forma para... Motivarte, exacto. darte un motivo más para que lo hagas. Sí. ¿Qué es, es más importante, la distancia o el, o el tiempo? Caminata, se trote, lo que sea. No, para mí, eh, eh, en realidad el tiempo. El tiempo. El tiempo, sí, sí, sí, por, por una cuestión fisiológica, es cuando uh -huh. empezás a, a gastar tus energías, no, o sea, por, por no que que caminar... Por que la distancia. Por claro, puedes ah, caminar. O sea, re, en realidad está relacionado, porque por lo... si caminás media hora vas a hacer cierto tiempo, uh -huh. eh, pero la, lo mejor es, es eh, calcular el tiempo a un ritmo acorde al claro. que vos podés llevar y, y tratar de irlo incrementando ese ritmo, o sea, hacer... Eh, más distancia en uh -huh. menor tiempo Porque por ahí alguien me explicaba alguna vez Dice, vas a dar la vuelta al lago, suponete, haces 40 minutos En dar la vuelta grande Y un día llegas apurado y la querés hacer en 30 Y me decían, no te sirve Tenés que tratar de hacer los 40 Que es más o menos lo que vos haces habitualmente O sea, mantener el tiempo sobre todo Hay Alguien me ha hablado de un mínimo 45 minutos Sí, sí, entre, entre 30 y una hora eh, A partir de, de eso O sea, media hora es, es Relativamente poco, pero por eso te digo, depende uh -huh. eh, la persona que lo esté haciendo, si estás empezando o no estás empezando. Hay, hay gente que arranca eh, con 15 minutos exactamente, y después le va agregando... Que, como también puedes ir a lo mejor eh, eh, caminar 5 minutos, trotar 5 minutos y volver a caminar 5 minutos y trotar 5 minutos. Ah, sí, claro. De repente el sistema de entrenamiento que estés utilizando. Lo importante es eh, que tengas por lo menos un ritmo eh, que mantengas un uh -huh. ritmo durante un tiempo claro. eh, más o menos interesante que, que sea empezando por 30 minutos y llegar a la hora por lo menos Cuando siento que el cuerpo no me rinde, ¿qué tengo que hacer? Digo, porque en, en, en esto, de, yo intentando empezar el ejercicio físico En un principio dejé el cigarrillo, después eh, fui por un poquito de proteína ¿No? Vas, sí, vos, vas sí, buscando sí, un sí. suplemento, uh -huh. después un preentreno, ¿no? ¿Vas, vas como buscando. ¿Todo eso es válido? Eh, sí, sí, es válido, es válido. El tema es que vos te sientas bien haciendo la actividad física. Eso es fundamental, porque cuando vos te sentís mal haciendo la actividad física, la vas a dejar. No hay chance, no vas a, seguir, no vas a hacer. Una claro. actividad física que, que te que, que, que Como no, todo en la que vida, no te, lo que no te sentís cómodo. Exactamente. No, Entonces, no tiene que ser una necesariamente una actividad física. A lo mejor estamos hablando de, de, de caminar y, claro. y, y encontraste la a nadar un día no, o la bueno, bicicleta no. o a nadar. Un fulvito con amigos entre ful, semana. O un fulbito con amigos entre semana, que corres un montón. Pero lo ideal, parece fulbito con los amigos, el lunes a la noche, es que por lo menos el martes. Y el y el jueves o viernes hagas un poco de actividad uh -huh. física. Claro, claro. Porque se, ese, ese bueno, fulbito. solamente una vez a la semana. Ese fulvito con amigo te, está, te vas a terminar lesionando. Sí, aparte viene con asado generalmente. Claro, claro, viene con asado, viene con complemento. Claro, entonces eh, eh, ese, complementalo, este, complementarlo. Complementarlo sí. con, con, con algo de actividad física. Claro. Eh, que te mantenga tu, tu estado físico. ¿Tres creo. veces a la semana es lo sugerido o Sí, yo creo que tres, tres veces a la semana está bien, uh -huh. tres estímulos me parece... Sí, es más me mejor, parece, sí, pero... Yo tres creo estímulos que de una hora, por Yo lo menos. creo que sí, yo creo que que, que, que si pudiéramos uh -huh. por tiempo, eh, por cabeza y por voluntad hacer algo todos los días, es fundamental. Claro, claro, para sí. mí, si pudiéramos hacer todos los días un poquito, eh, sería muy bueno para es nuestro cuestión de uno, físico ¿no? para nuestra por, cabeza. Por ahí uno dice, todo. no, que no tengo tiempo. Y en realidad es buscarle la vuelta para sí. hacerte sí, ese tiempo. Sí, sí, Y yo repito esto, tiene que ver con irte en bicicleta al laburo, irte caminando al laburo. No, muchas... no No pensarlo solo del lugar eh, me voy a cambiar y me voy a ir a, y a hacer dos tenés muchas alternativas horas ahora, porque antes, por ejemplo, vos decías, y me tengo que ir a caminar, y me tengo que ir a caminar al parque, uh -huh, porque, y me tengo que cambiar, y me tengo que ir en el auto, me tengo que ir en, en, un, en la bicicleta o en algún... Ahora no, ahora tenés alternativas por todos lados, tenés sí. ciclovías por todos lados, eh, tenés parquecitos por todos lados, tenés eh, esos centros de actividad física Hay que están buenísimos si, lo, si más o menos lo sabés ocupar y los los los me parece que está, está buenísimo. Tenés un montón de alternativas cerca de tu casa. Viva en donde vivas. Sí, sí, es verdad. Es cierto, en eso ha cambiado para bien. ¿Para bien? Hay mensaje cuatro Gracias a quienes se comunican con nosotros. ¿Y qué dicen? Hola, chicos. Hay que caminar. Y muchos aplausos. Hola, la verdad, yo entrené duro dos meses haciendo gimnasia localizada con aparatos y sí pude lograr mi objetivo. Y hasta me sobró con el resultado. Solo hay que tener constancia y disciplina. Yo soy alumna y me sirvió hacer aeróbico y aparatos. Para mí es lo mejor. Muy bien. Igual Quisiera, después de, eso, de esos dos meses tenés que mantenerlo. Si no, hace dos meses y fue cortado, lo mismo. Sí, sí, Quisiera sí. saber qué ejercicio se recomienda cuando por prescripción médica no puedo hacer nada de alto impacto. Muchas gracias. Bueno, la caminata. Sí, caminata, natación, que no, no se considera natación, de alto impacto. natación. Sí, sí, bicicleta. La bicicleta. La bicicleta. Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Qué buena jugadores, Fabiana y mejor persona. El ejercicio es bueno para todo, no solo para adelgazar. Claro que sí. Claro. ¿A qué hora se recomienda la actividad física con estos calores? Uh, y creo que está prohibido. Okay. A la siesta. No, después de las 11 eh, y hasta sí, las 5 de la tarde sí, dicen que no. Sí, dicen que no, eh, dicen que no y es lo recomendable. Yo creo que en, en la mañana, uh -huh. eh, antes de que empiece el calor y en la tarde. Tipo 7, 6, 7 de la tarde es fundamental. Y, y otra cosa que es fundamental es la hidratación. Claro, eh, claro. eso, eso es Fijate en este caso, dice, si no, como que nos va a entender que no puede ni a la mañana temprano ni a la noche. Entonces si no me queda más que la siesta. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Y bueno, Mucha en este caso es lo que acaba de decir, claro. ¿no? La hidratación y... Sí, la hidratación y, y, y, y buscar de, de Exactamente, con sombras. Si voy a salir a caminar y bueno, salir a caminar... Eh, por el parque o algún lugar uh -huh. que tenga árboles, sombra gorra, Hidratarse, gorra, ¿no? gorra, eh, gorra y protector uh -huh. ¿La bici fija sirve? Es una buena pregunta esa. Sí, por supuesto Como perchero viene bárbaro. El problema uno es que la ahí el en problema, la es el, lo usas como perchero exactamente Te, te evitas comprar uno Es el, el problema, ¿Viste es el el problema <risa> de, la, de la bici fija hey, no Es no que el entrenamiento en casa aburre muchísimo ese, ese es el problema, pero que, pero que es, es bueno, es bueno, o sea, todo es bueno, <risa> todo lo que se pueda usar es bueno, el tema es usarlo. Los multigimnasios que vienen, sí, que son sí, impresionantes, son, Después son, no sabes cómo ponerle una pesa, pero... Son buenísimos. Pero hay que entenderlo por el lado de la salud, vuelvo a eso, no que es fundamental, obviamente sí. llega el verano y siempre, o la gran mayoría, se preocupa y quiere estar bien, y está buenísimo que eso pase, pero después sostenerlo por una cuestión de salud, de vida, sostenerlo durante Totalmente. el año. Totalmente, eh, sostenerlo... A ver, por uno mismo, porque uh -huh. porque te hace bien a, a, a, a tu ser, como claro. ser como ser. eh ¿Cómo están ustedes, los profes con esto, con el reconocimiento, los profes? Porque yo siempre hago hincapié en que por ahí no se requiere demasiado, pero está bueno asesorarse con un profesor de educación física, sí, que sepa... Sí, sí, totalmente. Que si tenés una lesión te va a decir, bueno, eso no lo hagas. Sí. ¿Están reconocidos en eso? ¿Tienen lugar en los sí, gimnasios? Hay, sí, sí, hay una ley que tiene que ser profesor de educación física, uh -huh. El, el por lo menos el, el dueño del gimnasio tiene que ser profesor claro. de, de educación física. Eh, en ese sentido, sí, se ha, se ha mejorado uh -huh. mucho. Antes había mucho mucho chanta dando claro, vuelta. Sí. ¿Y cómo están ustedes eh, con el, el tema de los desde eh, que, que ha tenido un auge muy increíble últimamente, que es el de los personal trainers? Creo que tenían un reclamo ahí de que muchos no eran profes hay, de educación física. Hay muchos física. Que, no son, que, que no son profes de educación física. Y eso, mucho no puedes, me parece que no podés. controlar. Eh, controlar. Hay controlar, hay mucho profe que se yo en el parque, no sé, no, no veo. Pero a me, a me parece más que personal trainer eran los que hacían funcional. Claro. Sí, que se empezó a ver sí, como un auge sí. empezar, en los espacios sí, verdes. Los espacios verdes un... Yo los que he visto no generalmente nada. son profes. Claro. Claro. Los, que, los que he visto yo particularmente, generalmente son profes. sucede mucho también. ¿Cómo? En las redes sociales claro. sucede mucho. Sí. Hay gente que dedica su red social a enseñar a la gente a hacer abdominales. Pero siempre cuando a... sea un profe. Son Exactamente. Exactamente. Algunos son profesionales otros son simplemente aficionados Algunos son aficionados son tipos que les gusta mucho y se cree que saben y, y, O instructores que hicieron eso. un cursito Es peligroso Me parece que ha cambiado mucho la forma de entrenamiento Porque antes era ir a un gimnasio Que estaba lleno de máquinas De hecho para poner un gimnasio era muy caro Y ahora por ahí como los entrenamientos son más con el peso propio de tu cuerpo sí, sí, Y de hecho es sí. incluso más saludable No es tan difícil montar un centro de entrenamiento calistenia, Totalmente, calistenia, sí eh, eh, sí, sí, ahora ahora se, se ahora hay muchos sistemas de entrenamiento uh -huh. eh, Estaba bueno, en una época estaba el crossfit Ahora ha claro. bajado un poco Que claro. se, se ha pasado al, al funcional uh -huh. con el crossfit Muy duro el crossfit Sí, eh, sí duro, duro A mí el funcional me eh, gusta Lo pero que el funcional me mucho parece muy la... completo uh -huh. Para mí es muy completo Todo depende del profesor Por eso te digo que claro. es fundamental el, el profesor prof Porque... Eh, hay mucha idea de, se, eh, vos podés un poco más, vos podés sí, sí. un poco más. Eh, a mí me parece que el límite, tu profesor lo tiene que saber uh -huh. y fundamentalmente vos lo tenés que saber. ¿Para? Yo he yo hecho crossfit y, y yo voy y, y, y levanto, y le, levanto lo que sé que no me va a dañar. me va a romper, ¿no? Claro. La necesidad. no, no, no, hago, o sea, yo lo que quiero es mantener mi físico, uh -huh. no quiero salir a competir, entonces eso es fundamental. Eh, tener la, la conciencia en uno mismo. Uh -huh. Vuelvo a lo que contaste más temprano, pasó así rápido, pero me parece importante: que el COVID ha generado cosas raras. Yo conozco muchos que se agitan más, que la pasan Exacta mal. Exacto. Y son pocos los que se han hecho los chequeos, ¿no? Sí, que es sí, importante que después e, del COVID hacerte que, el chequeo médico. Sí, sí, yo creo que es fundamental hacerte un chequeo médico. Eh, bueno, ahora están pidiendo la mayoría de los gimnasios y, y, y te todo piden el, un apto lugar, médico. Te piden un apto médico. Eh, que. que que me parece que está bueno que te hagas eh, un electro, una uh -huh. ergometría, eh, si estuviera buenísimo algo más, más, más completo, específico uh -huh. cardíaco, eh, pero sí, hay hay mucha gente, hay mucha gente que ha, que ha sido deportista que ha corrido maratones y ha tenido que dejar de correr porque no, no, no logra uh -huh. eh, eh, Recuperarse. Recuperarse qué fuerte, fisiológicamente. ¿no? el COVID. Sí. Entonces, me parece que eso, eso es un tema que, que por ahí mucho no, no, no se toca uh -huh. y me parece fundamental que la gente se. Sí, yo se creo que lo tienen cuide. que ¿Sabes qué? No, no, desconozco si las grandes carreras que hoy el, el, el running sigue muy de moda, todo el mundo sale y corre sí, y se sí. inscribe ahora y, hace, sí. y corre 10, 15, 12 sí. o 21. Bueno, eso también ahora. Pero no es sé mucho. qué tanto le piden los certificados, porque para mí es fundamental inscribí con certificado en mal. Claro. Sí, igual sí. Con, con entrenamiento no se puede recuperar el estado que uno tenía ¿no? o, o en estos casos es, es difícil el digo COVID no, es post COVID se, no se puede recuperar lo que pasa que habrías que ver cuál es el daño que le ha claro. quedado claro. Eh, ese, tenés, para no poco, decir ejemplo, que es una ejemplo. cosa claro. definitiva y tuviste ese, COVID, sí, el, el, el, daño, el daño que le ha quedado ya no, no te hizo nada pero es hacerte el chequeo muchos claro. no lo hacen Sí, y, hay, y hay mucha gente que quedó con muchas dolencias o con sí. muchas afecciones y a lo mejor eso también impacta psicológicamente. Totalmente, hay mucha gente que sigue con miedo, hay mucha gente que sigue sí, con sí. miedo. Perdón, hay gente que tiene miedo y no larga el pucho, Bueno, digo, sí, no. Sí, sí, hay, hay irresponsabilidad, sí, sí. ¿no? Con el tema cigarrillo es tremendo. No, pero sí. lo del COVID es fundamental, Rodi, porque han surgido cosas que no, sí. obviamente nadie las tenía presente y hay que hacerse el chequeo. no cuesta nada. Hay...